Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, y hoy tenemos una nueva premisa, como dice el título bien eh, Trato de traerles un poco de luz, un poco de guía para que ustedes tengan en claro algunas cuestiones La pregunta que me hago yo, y se las transfiero a ustedes para que ustedes la, la piensen en, su, en la tranquilidad de su hogar O donde miren este video Es la siguiente ¿Valen la pena las marcas de excelencia? ¿Tienen algún significado? ¿Sirven para algo? ¿Cómo se logran? ¿Para qué están? Bueno, todas estas preguntas las vamos a estar resolviendo en este cortito video que tampoco quieres que... A ver, no quiero hacer un video de 50 minutos explicando qué son las marcas y demás, pero sí quiero darle a ustedes, aunque sea una pequeña guía para que entiendan qué es una marca de excelencia, para qué sirve, para qué está y por qué se utiliza, digamos, ¿no? Bueno, vamos a partir de la base de explicar primero qué es una marca de excelencia. O que son las marquitas que ustedes ven en los cañones de algunos tanques, de algunos ya sean aliados o enemigos. Bueno, estas marcas tienen que ver con el daño que produjo ese tanque durante un lapso de tiempo específico eh, en el cual hicieron un gran daño, hicieron, digamos, para ponerlo más claro, hicieron más daño que... El 65% de los jugadores que utilizaron ese tanque durante los últimos 14 días Más que el 85% o más que el 95% ¿Cómo sé esto? No es que yo sea un erudito del tema, ni mucho menos Sino, es que me voy a vehículos, ponte Ponele aquí, Excelsior, detalle de vehículo Vemos que es el Excelsior, perfecto, ok Vamos a Logros, bien Clic acá en Excelsior, vamos a Logros estadística, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ok, perfecto, bueno, acá tenés marcas de excelencia, que es lo que hablábamos nosotros recién, entonces, cliqueás, o mejor dicho, pones el mouse sobre lo que dice acá, marcas de excelencia, y vas a ver que te dice que para tener marcas, acá abajo, dice primera marca, 65%, segunda marca de excelencia, 85%, y tercera marca de excelencia, 95%. Y abajo de todo te dice, en el recuadro que aparece, tu daño promedio actual es más alto que el 95.92% de los jugadores que lucharon en este vehículo en los últimos 14 días. Bueno, dejando esto en claro, digamos eh, vamos a pasar al otro punto, que tiene que ver con el hecho de, ¿sirve para algo tener una marca de excelencia en el cañón? ¿Qué objeto tiene tener una marca de excelencia? Bueno... La respuesta a eso es. Sirve desde el punto de vista. Moral. Desde el punto de vista. Eh, desde que vos entras a un lugar. A un campo de batalla. Con aliados y enemigos. Y podés llegar a sentir un poco lo que sería la. Admiración. Digamos. Es, es una. Es una forma de decirle al resto de los jugadores. Miren, yo con este tanque soy bueno. Ahora. Después, a niveles técnicos, a niveles prácticos, no sirve para nada. O sea, vos podés tener tranquilamente... Me ha pasado a mí. Podés tener tranquilamente dos marcas en el cañón, una marca en el cañón o tres marcas en el cañón. Como me pasa con el Hellcat, que tengo las dos. Y me ha pasado partidas que me fui con, no sé, un tiro. Bueno, puede pasar. Eh, que vos tengas dos, una o tres marcas en el cañón no significa que seas el mejor jugador del mundo. Esto también tiene que ver con el resto de los jugadores que utilizan ese tanque durante un lapso de tiempo. Bien, entonces, durante los últimos 14 días, si jugadores no muy competitivos, jugadores con una puntuación no tan elevada, utilizaron ese tanque, y justo te toca usarlo a vos, puede que tengas la posibilidad de sacar alguna marca de excelencia. Así como también puede ser. Que muchas veces tal vez les, les ha pasado a ustedes, de que jugando una partida tradicional y capaz que, no sé, usas el Hellcat y haces 1300 de daño y sacas un gran calibre y decís... ¿Eh? ¿What? ¿Cómo? ¿Gran calibre? ¿O una, una maestría de segunda o de tercera? ¿Qué? ¿What? ¿Cómo puede ser? Bueno, tiene que ver un poco con esto también chicos, o sea... Todo lo que tiene que ver con, con la cuestión de las marcas de, de excelencia y las maestrías Tienen que ver con esto que estoy diciendo Entonces, si durante esos 14 días alguien puede que no lo hayan usado tanto O que los grandes jugadores... A ver, otra cosa Después hay tanques que son muy, eh, muy sacables, por decirlo así, las marcas Entonces... Y hay tanques que los jugadores usan mucho Y hay jugadores muy competitivos Y muy buenos usándolos Entonces, a esos tanques va a ser muy difícil Sacarle una tercera marca Capaz que a un 430U de Tier 10 Para sacarle la tercera marca Tiro algo en el aire, no se ofendan los que tienen la tercera marca Pero capaz que tenés que sacar 6000 de daño promedio por partida Y vos decís Es una locura Bueno, puede ser, pero tal vez dentro de 14 días Puede que no lo hagas con 6000 Puede que lo hagas con 5200 porque tal vez se dejó de utilizar o porque no está en el meta o porque tal cosa. Entonces, también hay que tener en cuenta a veces los rebalanceos de los tanques. Cuando te dicen, no, porque a este lo... Si bien no es tan habitual que esté todo el tiempo rebalanceándose un tanque, tiene que ver con eso. Consejo mío para sacar una primera marca en el tanque, en tu tanque. Repito, que es una cuestión pura y exclusivamente moral. Para decir, ah, mira, tengo una marca en el tanque. Eh, es... Mi consejo, repito... Personal... Espero que los que no tienen ninguna marquita en su tanque... La, la utilicen... Y es para ayudarlos y para guiarlos a los, a los chicos más nuevos... Bueno... Es empezar a jugar un tanque... Conocerlo... Y después... Empezar a... Eh, una vez que ya le agarraste la mano... Empezar a... Tratar de sacarle el jugo lo más que se pueda... ¿Qué quiere decir? Incluso... A veces... Tratando de ser un poco egoísta... Es decir... Cuando vos vas en busca de una marca Por lo general Bueno, por lo general igualmente todo el mundo tira oro Pero por lo general se utiliza mucho La PCR, la munición, ya sea hito o PCR o la munición premium de tu tanque ¿Por qué? Porque estás tratando de asegurar Lo más que puedas el tanque Otro consejo que le doy es Primero, eso, utilicen munición premium Cuando están leveleando eh, Una marca O cuando quieren sacarla Punto 2, si tienen la posibilidad Y los créditos y pueden darse el lujo Entre comillas Utilicen consumibles premium ¿Qué quiere decir esto? Yo recargo acá en 6.97 Acá ya estoy recargando en 6.68 Esa diferencia de 0.30 segundos Puede, y mirá que le saqué esto o está, Estaría recargando más todavía Pero Poner que recargamos en 6.68 Eso me da un DPM de 2.157 Pero esos Segunditos de más que tengo Tal vez puede que sea un tiro más que tengas Y a veces un tiro más es mucho más ¿Por qué? Porque si vos podés pegar ese tiro más Tal vez puede que incluso le dañe justo la munición Y si le dañas la munición A ese rival Puede que no te pueda pegar el otro tiro si no repara Y vos ya en 6 segundos Estás reparando de vuelta Y mejor dicho estás disparando nuevamente Entonces Esos 6.6 segundos es una pequeña ventaja que tenés Sobre el resto Bien, entonces Repasamos Munición a PCR. ya sé que me van a saltar a los tobillos y van a decir No Nando, pero cómo va a una munición a PCR? acá se usa AP Bueno, querés usar AP, usala, me parece bien Sos crack usando AP, me parece muy bien Pero esto va para los jugadores normales, para los, los Nando, para gente como yo Bien, entonces que a veces le cuesta hacer buenas partidas Que a veces tiene muy buenas partidas y a veces te vas con un cero más grande que una casa Por lo general no me pasa de irme con un cero rara vez, el otro día jugué con el IS-6, me fui con un cero enorme, pero no me pasan casi nunca siempre, mínimo pego aunque sea dos tiros, por lo menos, de ahí para arriba eh, pero después, la otra cuestión que quería decirles es, utilicen al principio tal vez no, no tanto pueden empezar usando AP y jugar normal sin el consumible, sin la coca o el café o lo que fuera pero, después ya cuando estás, por ejemplo que decimos Perfecto, a ver. Eh, vamos a hoja de servicio. Vamos a vehículos. A ver, vamos a buscar el... Eh, el Hellcat. Decíamos, entonces. Estamos en la segunda marca. Tu daño promedio actual es más alto que el 85% de los jugadores en los últimos 14 días. ¿Bien? Está clavado en esa segunda marca. Creo que después no luce, me parece. No luce más. Tipo, lo dejé ahí en un altar. Eh, pero... Pero bueno, si yo quisiera sacar la tercera marca del Hellcat Lo que seguramente voy a hacer es Primero antes que nada, fulearlo Para la tercera marca, sí Fulearlo de APCR Fíjense que igualmente llevo mucho más APCR antes que AP AP, AP la llevo para, digamos Una cuestión de que llegas a salir con tier 5 O 4, 5 y 6 Bueno, tirás AP Porque le vas a entrar a todos con AP, seguramente Entonces... Eh, pero si salgo con 6 Con tieres 7 y con tier 8 Tengo que tirar a PCR porque quiero asegurar los tiros Incluso así y todo Puede que a veces no penetres Si no apuntas bien o no disparas a los puntos que debes disparar Pero digamos Consejos, repito Tratar de llevar munición Por lo menos llevar un par de APCR. PCR No me salgan al campo de batalla Siempre hablando de lo que tiene que ver con marcas no. no este video es puro y exclusivamente El tema de marca, primera marca Traten de llevar algunas municiones a PCR para asegurar ese daño. Mi consejo es que la primer munición que disparen sea PCR. Después ves. Si el que tenés enfrente es blandito. Si le vas a entrar. Bueno disparar cambia a P. Si, vas a, si sabes que le vas a entrar seguro. Si sabes que no le vas a entrar o que estás en duda. Bueno directamente lleva a PCR y chau se acabó. Segunda cuestión. Esto. El tema de los consumibles premium. Repito. Si podés... Eh, te das, eh, puedes darte este lujo de tener la, la, el consumible premium, ya sea coca o ya sea café. Y encima, puedes meterle una directiva de, ya sea mmm, depende del caso del tanque, ¿no? ya tendría que ser algo más específico. Si querés que te diga, por lo menos, mi visión, déjame en los comentarios qué tanque tenés o qué tanque querés sacar de la primera marca y yo te digo más o menos cuál directiva te conviene sacarla, cuál directiva te convendría usar, mejor dicho. Eh, tenés para el equipamiento o para la tripu, Cualquiera de las dos sirve Yo, por ejemplo, a mí con el Hellcat me parece excelente usar la de camuflaje Pero como yo tengo la tripulación completa, la de camuflaje, no me sirve para nada Entonces, directamente le pongo eh, la de compartimiento ordenado de munición Para reducir ese tiempo de recarga, ¿bien? Eh, a veces, depende, tenés un ligero, tal vez puede que te convenga mejor la calibración de ópticas es que depende del tanque, depende de lo que quieras hacer y demás. Depende del tier, es, ya es muy, muy amplio eso. Pero entonces, eh, munición apcr o HIT, lo que sea. Eh, consumibles premium, coca, café, espaguetis a la boloñesa, lo que sea. Y directiva de eh, lo que fuere para mejorar ese DPM o la, el cierre de retícula o la precisión, lo que fuere. Entonces amigos, ya con eso tenemos por lo menos los primeros pasos para poder ir... Eh, tratando de sacar esa primera marca que a veces se nos complica bastante porque No es que sea difícil sacar la primera marca El tema es que a veces te compras un tanque nuevo Te compras un X, el que sea Y no lo conoces y no sabes cómo manejarlo Y no sabes por dónde moverte Y no sabes si se va a bancar el chasis los tiros O, o porque es un falso pesado O no sabes si tiene movilidad Bueno, lo vas a ir conociendo con el tiempo a mí un tanque con el que saqué la primera marca y la verdad es que me puse el objetivo de usarlo porque está considerado como un mal tanque Y yo realmente pienso que es así, es este tanque Es el Panther 8,8 Mis amigos me decían, a este no le vas a poder sacar nunca la marca porque es una cagada, no sé qué Seguramente en el mundo va haber chabones que tienen tres marcas, seguro que sí bien Pero en la generalidad no es un tanque que sea muy bueno ¿Por qué? Porque es un tanque que está desfasado. Es un tanque que se quedó en el tiempo. Con 203 de penetración, con 237 de penetración con APCR, si bien el cañón es muy preciso y muy bueno, el tema es que este tanque ve tier 10. Y con 237 contra tier 10 te quedas muy corto. Muy corto. ¿Por qué? Porque tampoco tiene una gran visión... Una gran... Una gran movilidad, perdón. No tiene una gran movilidad. Fíjate tiene unos 14,94. Casi por poco no es el, el... La velocidad de desplazamiento de un pesado. Eh, incluso hay pesados que tienen mejor movilidad que eso Fíjate que un s 75 ts Tiene unos 15,86 Y es un falso pesado Entonces, un medio debería tener Por lo menos unos 17 de ahí para arriba Bueno, este no los tiene Tiene unos 14,94 Con lo cual eh, Fíjate que le tuve que meter Para mí, telescopio binocular Y tener una buena visión y usarlo como si fuera un cazatanques. Es como si fuera un ya Tiger 8,8, una cosa por el estilo un falso Scorpion, por decirlo así eh, pero bueno lo que digo es lo siguiente, este tanque es bastante, bastante malo, y decir sí que lo uso con tres habilidades entonces, por eso es que le saqué la primera marquita y lo dejé ahí, creo que no lo usé nunca más o alguna que otra vez, pero muy poquito porque eh, si bien tiene una buena recarga y además la penetración es muy poca, el daño es muy poco para, para lo que haces, digamos a veces te despintás te, eh, te espotean porque pegás un tiro, ¿y cuánto pegas Si tenés un high roll, pegás unos 300, que no lo pegás nunca. Y si pegaste 180 contra tier 10, o sea, que te vas a comer un bombazo, un... ¿Qué te puedo decir? No sé. De un 268, de 800 por pegar tus 180, a veces no vale la pena. Entonces, tenés mucho cuidado con eso. Eh... Hoy con los chicos hablamos con, con Emma, con Eizal, hablábamos y charlábamos en el grupo WhatsApp y me decía, che, a veces, nos comentaba ahí en el grupo, decía, che, pero a veces, ¿sirve pegar blind shot a lugares? Por supuesto que sirve, claro que sí. En tanto, eso, a ver, quiero dejar en claro esto. Siempre sirve, él me decía con el Scorpion G, siempre sirve tirar ciegos a lugares en los que habitualmente se pone un tanque. Pero, ¿qué pasa? Yo lo que te digo es, no pegues un tiro, no, no, no hagas un blind shot, no hagas un ciego, si sabes que en ese lugar donde vos estás tirando, eh, te pueden llegar a espotear. ¿Por qué? Porque pegar un ciego, a veces, te puede llevar a tu propia muerte. ¿Por qué? Porque vos pegás el tiro donde creés que está, justo hay un elk even, el, el wally, el chiquitito, eh, atrás de un arbusto, no le pegaste, porque, porque no le pegaste, y él te detecta. Y automáticamente, cuando él te detecta, te tiran tres cazatanques que estaban ahí campeando. Y te hace... Te pega un 704. Suponte que yo estoy con, con este, o con el Scorpion Hell, que vos quieras. ¿Tengo cuánto? 1500 de vida. Me pega primero un 704 de tier 9. Un cazatanques. Me pega unos 800. Ya me quedo con eh, 700. Me pega un 268, unos 700. Y ya en dos tiros estoy muerto. Bien, es un ejemplo. Tenés un montón de tanques. Tenés infinidad, tenés ligeros y demás. Después, otro tanque que a mí me gustó Que está muy, muy, muy en, en, el, en el ojo de la tormenta hace un tiempo Porque hace unos días salió en el, en lo que era el Black Market O lo que es, mejor dicho, el Black Market Es este 1357, ¿bien? A ver Claro, el daño causado a vehículos enemigos es de eh, 1053 Mejor que el 80% Ahora, la marca la tenemos a 66,02% Bien, entonces... Me voy a tener que seguir esforzando para tratar de sacarle esta segunda marca. Bien, ¿Cuál es la cuestión para sacarle una marca a un ligero? Lo que yo aconsejo es lo siguiente. Para sacar una marca cuentan dos cuestiones. Uno, el daño que vos haces, que está perfecto. Y otro que es el daño asistido. Esto va para todos los tanques. ¿El daño asistido qué es? Es el daño que vos podés hacer que tu equipo genere cuando... o oh, Traqueas un tanque y queda por ejemplo Suponte que un tanque sube una colina Un, un low ponele, L Sube una colina para hacer un juldawn o un super conqueror Un juldawn con la torreta Y vos lo traqueas Y el chabón por ejemplo el otro tanque no llega a bajar Repara rápidamente y lo traqueas con el otro Porque acá tenés 8 proyectiles que disparan cada un segundo Entonces no llega, quedó ahí arriba Porque ya reparó, se quedó sin kit, quedó ahí arriba Y después tus casas empiezan pum, pum, pum, pum, pum Y se lo llevan, te llevaste todo ese daño asistido que fue gracias a que vos lo traqueaste, ese daño suma también para las marcas de excelencia entonces a veces con los ligeros, yo no, esto no lo sabía antes, hace me enteré hace un tiempo largo pero bueno, al principio cuando estaba más verde más nuevo en el juego no sabía que era así entonces lo que digo es, a veces con los ligeros lo que más importa es el daño asistido vamos a leer lo que acá te va a decir perfectamente para obtener una marca de excelencia visible en el cañón, el daño promedio causado del jugador por el jugador y el daño promedio causado con la asistencia del jugador deben ser más altos que los resultados del 85% para la segunda, para la primera dijimos 65%, para la tercera 95%. Pero lean y escuchen bien esto que es el daño causado por el jugador y el daño promedio causado con la asistencia, ¿bien? Lo que es el vehículo, siempre que quieran sacar una marca, traten de tenerlo full, full, porque es una gran ventaja. Así como salir al campo de batalla con un vehículo pelado es muy complicado, es muy difícil. A veces se pueden hacer buenas partidas, pero vos pensás que hay tanques que salen con cuatro habilidades, con super equipamientos, y vos vas ahí pelado con la tripulación al 50, no te lo recomiendo, sinceramente vas a sufrir, lo vas a pasar mal, vas a encabronarte al pedo hacer Primero poner las cosas en orden, hacer las cosas bien Y después salir al campo de batalla Y ahí sí vas a... Por lo menos se te va a hacer un poco más liviano El trabajo de sacar esa primera marca, ¿bien? Eh, bueno amigos ¿Qué más les puedo decir? Creo que esto es más o menos un resumen Si tienen consultas, dudas o lo que fuera Recuerden que esto Si ustedes son jugadores que ustedes se consideran pros y demás Que ya tienen una gran experiencia en el juego No me digan eh Nando eh. Ya sé que esto es una guía básica para empezar para los que quieren sacar su primera eh, su primera marquita en el cañón y sentirse orgullosos ahí golpearse el pecho de que mirá loco tengo mi primera marca porque está bueno está buenísimo y, eh, y la verdad que se disfruta se disfruta a veces salir de campo de batalla y que tengas tu primera o segunda o tercera marca es lindo consejos que te dije recién te van a servir un montón si te gusta un tanque y querés sacarle esa marca dale y dale y dale y jugalo y jugalo no te frustres porque no podés sacarla. Pensá que son los últimos 14 días. En algún momento ese tanque se va a dejar de utilizar o los pros van a dejar de utilizarlo. Entonces seguramente vas a poder sacarla con el tiempo. Después ya iremos haciendo otros videos para las segundas y más terceras marcas más precisos. Pero este es más para una primera marquita. Bueno amigos, eh, nada, esto fue un resumen. Espero que les sirva. Espero que la verdad que, que la, la idea la saqué de lo que estábamos hablando hoy con, con Emma, con Aizal y con los chicos en el grupo WhatsApp. Porque, bueno, querían sacar una primera marca y demás. Entonces dije, bueno, vamos a dar un par de consejos. A ver qué les parece. Déjenme en los comentarios qué les pareció a los consejos. Si quieren agregar, como el otro día, al Dr. Colmillo. Que también, dicho sea de paso, le quiero agradecer un montón. Porque se mandó un texto enorme. Hablando de, de lo que yo había dado en mis 10 consejos. Para, para mejorar jugando al WOT. Y la verdad que, bueno, se lo agradecí. También le respondí. Otra de las cuestiones que también quiero agradecer. Al señor Emanuel eh, Eizal. Y tanto al señor Chapo por las donaciones. Seguramente vamos a estar pasando acá un chivito bajo. Y a todos los que quieran donar para el canal. Tienen las opciones de Paypal. Mercado Pago. Voilà, lo que quieran pueden tener ahí. Para aportar al canal y ayudar que yo vivo de esto. Como de sus. Me alimento de sus de sus donaciones chicos. Eh, ya que YouTube te da centavitos. micro monedas por cada video. Nada. Así que bueno. Eso chicos. Muchas gracias por estar ahí. Eh, déjenme en los comentarios Déjenme sus manitos arriba, sus likes Y nos vemos en la próxima Chau chau